al concluir lo que fue la inauguración del muelle de pescadores en la zona de Boca Chica. Un muelle muy importante debido a que es donde se lleva a cabo Toda la actividad pesquera de los pescadores de Boca Chica en este muelle entonces fue acondicionado, fue nuevamente puesto a disposición de los pescadores la Asociación de Pescadores de Boca Chica, un acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, y todo el cuerpo que compone esta importante institución, el ministro de Obras Públicas, entre otras importantes personalidades que estuvieron allí. Miren, señores. Este muelle tiene una característica muy interesante, sabemos la oportunidad que esto brinda, se dice que este muelle puede generar una gran cantidad de empleo, estamos hablando que más de 300 pescadores se beneficiarán para poder llevar beneficio a miles de personas de lo que es este importante muelle. Vamos a escuchar parte de esa inauguración en el día de hoy, por favor. Estamos también buscando el tiempo y los recursos para todas estas obras necesarias e importantes de cada una de las comunidades. Finalmente, este puerto de pescadores viene a impulsar la actividad pesquera de la provincia de Santo Domingo, a dinamizar esta economía local, a generar nuevos puestos de trabajo y a modernizar las prácticas pesqueras y de acopio de sus productos. Por lo que estoy convencido de que este es un gran momento para que esta comunidad siga avanzando por el camino del desarrollo. Este logro no es solamente para nosotros, nosotros los pescadores, esto es para la comunidad entera de André Bocachica. Nos sentimos muy agradecidos. La primera visita que yo fui, donde el director de Codopeca me hablamos de esto, de este logro que se iba a hacer en esta playa de los pecadores aquí en André Cachica Damos gracias. Interesante acto, ya se deja formalmente inaugurado lo que es este muelle de los pescadores en la zona de Boca Chica, una obra muy importante y sabemos que va a beneficiar no solamente la zona de Boca Chica sino a toda la capital y el interior ya que puede aumentar la cantidad de comercialización de productos de la pesca así y demás, y también permita poder facilitar los precios para que las familias dominicanas también puedan aprovechar ese muelle pesquero ahí en la zona de Boca Chica. Claro que sí. Señores, una buena noticia para todos ustedes, Ucrania dice que se, aco se acordó lo que es un acuerdo de cese al fuego de manera temporal, es un primer paso, pero permite calmar las aguas y que los civiles poder crear una zona donde ellos puedan desplazarse y evitar la pérdida cada más, cada vez más vidas humanas que se pierden en estos procesos de enfrentamiento bélico que ocurren en esta ocasión entre Rusia y Ucrania. Pedir nosotros que esto se pueda extender, que no sea solamente de manera temporal, sino que este proceso de cese al fuego pueda extenderse, que los presidentes y los representantes de ambos países Puedan de una manera ahora entender, entenderse de forma tal de que Ucrania y Rusia puedan volver a la paz.